Muy buenos días. ¿Cuánta gente, no? Bueno, os tengo que contar que es una inmensa alegría compartir con todos vosotros la presentación del documental Todo lo que aprendí, Historia sobre educación en Palma, Palmilla. Un proyecto que, como vais a poder comprobar, ...está cargado de emotividad y de historias de superación en las que la educación juega un papel fundamental. En definitiva, vamos a descubrir historias de vida. La idea surgió el verano pasado, en lo que iban a ser vídeos cortos para compartir en, en redes sociales... ...pero no hizo falta indagar demasiado para descubrir que el hilo conductor era tan potente... ...que bien merecía darle más presencia y convertir esas vidas en protagonistas de algo más grande. Esas vidas que en breve, en breve vamos a descubrir juntos son solo una pequeña muestra de las muchas historias que habitan en Palma Palmilla. Historias de personas trabajadoras, de jóvenes con sueños por cumplir y de familias que no sientan los prejuicios a su mesa. Gracias infinitas a todos los que han hecho posible todo lo que aprendí por permitirnos acercarnos a vuestras vidas, a vuestro barrio y por enseñarnos que sin conocer no se puede juzgar ni opinar. Hoy es vuestro día, el día del barrio que tanto amáis. Ha sido un inmenso placer y un orgullo, como malagueños, haberos conocido y haber compartido esos ratitos de charla que nos han llenado el corazón de admiración y de respeto. Así que, sin más dilación, Disfrutad del estreno de Todo lo que aprendí, historias sobre Educación, en Palma Palmilla. Muchas gracias. Muchos gustado? Vamos a hacer una cosa que mientras veíamos el documental me he inventado, ¿vale? Espero que nadie me mate. Y yo voy a pediros, aunque ya hemos aplaudido, vamos a eh, dar ahora, yo voy a ir nombrando a los protagonistas, a las personas que han salido aquí. Si no importa, esas personas se ponen de pie y le damos un fuerte abrazo. Yo los voy a nombrar a todos. Hay gente que no ha podido venir, como Mercedes, que comentaba que estudiaba afuera. Pero la voy a nombrar, obviamente, y todos os parece que les demos un fuerte aplauso. Vale, pues venga. Cautar Tona. Toñi Vigo. Daniel Urdiales. Antonio Pedraza. Fernando Torres. José Luis Urdiales. Alicia Gutiérrez, Cristina López, Mercedes Parra, Israel Catalayud. Y ahora vamos a seguir un poquito con el acto, que esto no acaba aquí, vamos a darle ya que hemos venido al cine, vamos a hacer un par de cositas más. Entonces, otra cosita que, me, que se me ha venido a la cabeza mientras estábamos viéndolo y es un poquito un atraco a mano armada. Si os parece, le voy a pedir que suba a deciros unas palabras al director del documental, que es muy culpable de lo bonito que, que ha quedado. Así que, por favor, vamos a darle un abrazo muy, un aplauso muy grande a Jorge Hago. Muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por vuestro aplauso. El aplauso, en realidad, es para vosotros. Eh, todo lo que aprendí, en realidad, es todo lo que he aprendido yo rodando estas diez historias de estos vecinos de este gran barrio. Y digo gran barrio en mayúsculas porque creo que es lo que puede llegar a ser, ¿no? Más allá de, del estigma que, que tiene el barrio, porque lo tiene, eh, esta pieza queremos que sea la herramienta con la que la generación del Insta y del TikTok eh, pueda saber que este es un barrio como otro cualquiera, y que todo comienza en casa y todo comienza dentro de uno mismo y todo comienza queriendo, ¿vale? Así que muchísimas gracias y ha sido un placerazo rodar todo esto durante todos estos meses, ¿vale? Ahora, si os parece... Vamos a, a, a conocer un poquito más, más de cerca o a que nos cuenten cómo ha sido su experiencia en el documental algunos de los participantes. ¿Veis que tenemos aquí unas sillitas? El espacio es limitado, con lo cual, por desgracia, solo vamos a poder invitar a subir a, a unas cuantas personas. Aún así, yo tengo aquí un micro, ya me acercaré yo a alguno y los pillaré de imprevisto de los que están sentados, ¿vale? Así que, por favor, voy a invitar a que eh, suban a participar en una pequeña mesa redonda a Daniel Urdiales, Cautartouna, Alicia Gutiérrez, que son tres de los protagonistas. Y, además, los van a acompañar Eva Botista, que es educadora social de Palma Palmilla. Y, al igual que he dicho que eh, son solo una representación de los muchos que han participado, la persona que va a subir, que le voy a pedir, que también se incorpore, es también parte de un gran colectivo súper importante que ya hemos visto. ...de educadores, de profesores. A todos, un millón de gracias. Va a subir a participar en esta eh, mesa redonda eh, el antiguo director del Colegio Almezmol, Pepe López. Bueno, no estáis, no estáis nerviosos, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿Bien? Mira, con el crine, claro, me parece bien. Pues mira, eh, ¿no se escucha? Hola, hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? Venga, a ver, las cosas del directo. Bueno, yo voy a ir, esto va a ser cortito, no os preocupéis, ¿vale? Entonces yo le voy a ir haciendo una pregunta a cada uno, como os digo, como no están todos los que son, luego intentaré hacer participar al, al resto. Pero eh, me voy a dirigir a ellos, voy a empezar por coraje, con Daniel. <ríe> Porque, bueno, conocíamos y tú nos comentabas en el, en el documental que, bueno, que antes de llegar Daniel es médico, como habéis visto, de llegar hasta ser médico, bueno, pues, que como todos nosotros en la vida, pues, hasta que vimos clara la, la vocación, tuviste tú tu otras vocaciones, ¿no? Estuviste en la mil y ¿Cómo fue hasta llegar a, a ser el médico que eres hoy? Ten, tenemos que echar un rato aquí, ¿eh? Bueno, primero me va a permitir que haga dos alusiones. Una, nosotros no hemos hecho nada, no hemos sentado a hablar, el documental es maravilloso, ¿eh? Pero es por el equipo técnico que tenemos aquí, el director y todos los que han trabajado en ello. Y lo segundo, que seguramente con un poco de humildad, estamos todos los que. somos todos los que estamos, pero falta muchísima gente del barrio que debería estar aquí, ¿no? Sobre mis vivencias particulares. Pues sí, yo estudié, he comentado que tuve algunos problemas cuando salté de la EGB al instituto. Y luego pues la frase era, eh, o oh, estudias o trabajas, entonces pues decidí trabajar, trabajé por lo que podía, he sido rotulista, he sido camarero, he sido dibujante de cómic, he sido militar, estuve en la legión, vamos, entonces así he hecho alguna cosilla. De hecho eso me sirvió luego para el baje profesional, no una vez que te sacas la carrera no es solo estudiar, hacer test, sino que después tienes que tener un ciertas habilidades sociales, sobre todo en profesiones como educación o medicina. ¿no? Y bueno, pues me ha servido, yo creo que todo sirve en la vida, ¿no? incluso las cosas muy muy negativas. Ya que la tienes al lado, justo a Eva, eh, me gustaría que ella, como educadora social en el barrio, nos hablara de bueno, pues lo que hemos visto, ¿no? la importancia de la educación y cómo trabajáis desde el barrio para, para fomentarla, para... Uh -huh. ...que es darle vida a tope. Yo primero quiero darle la enhorabuena por el vídeo... ...porque me ha encantado, me ha encantado ver vecinos... ...que han prosperado y que son tan desconocidos... ...para el resto de la ciudad... ...y decir que mira, yo prácticamente... Mmm, pues, ...podría ser un vecino de La Palmilla... ...porque llevo 33 años trabajando ahí... ...y he conocido muchísimas familias... ...sigo conociendo muchísimas familias... ...dentro de la intervención social... ...que... Se esfuerzan, se están esforzando a abrir puertas y salir adelante y eso realmente nos satisface a todos los que trabajamos allí. En servicios sociales todas las personas que vienen a trabajar con nosotros por primera vez se quedan asombrados de cómo es el barrio y de cómo es la gente de La Palma Palmilla. De verdad que es un barrio que cala en la gente profesional que viene también. ...como proyectos educativos que llevamos desde servicios sociales... ...pues llevamos muchísimos años trabajando en un proyecto... ...que se llama La Aventura de la Vida... ...con todos los colegios que están aquí ahora mismo representados... ...Cerro Coronado, Manuel Alto Laguirre, levanta las manos que estáis aquí... ...Manuel Alto Laguirre, Cerro Coronado, Misioneras Cruzadas... ...todos estos niños, todos estos niños que... ...como son de sexto, levantaron. ...aquí, ¿quién hay y Moreno Villa... ...está Cristo... ...estó, muy bien... ...con todos estos críos tenemos un proyecto educativo... ...de tercero de primaria a sexto... ...y trabajamos pues... ...a través de sesiones lúdicas... ...para que aprendan... ...pues... ...aparte de todo lo académico que aprendan en el colegio... ...y muchos otros valores también... ...intentamos que se conozcan a sí mismos que sepan tomar decisiones por sí mismos, que entiendan lo que es, son como individuos y también como colectivo. Y con los padres también tenemos un proyecto educativo que se llama Encuentros con Padres, que realmente son las madres las que suelen venir a, a esto y donde trabajamos herramientas para que sigan adelante en la educación de sus hijos. Pues, pues, vamos, yo creo que aquí tienen mucho más que contar que nosotros. Y que no se me olvide, porque aquí también tenemos muchos representantes de ya sean entidades o todos los colegios que estamos trabajando todos juntos en el plan comunitario dentro de la mesa de educación. Y junto a otras mesas del plan comunitario, como mesa de seguridad, mesa de salud, todas las mesas están trabajando muchísimo porque el barrio prospere y crezca. Qué importante, qué labor más importante. Cuando charlábamos con ellos, yo había una pregunta que siempre hacía, y era el tema de los prejuicios, que lo habéis comentado todos, ¿no? Y en el caso de Alicia, que eh, tiene ascendencia gitana, ¿no? Es de la palmilla y yo quiero que nos cuentes, bueno, pues he aquí un, una patada a la barrera de los estereotipos, que le ha pegado bien fuerte… Entonces, mmm, me gustaría, no sé, que nos contaras un poquito cómo es desde el, el intentar, cada uno de manera individual, el luchar con este tipo de, de techo. Hablamos del techo de, la, de cristal de las mujeres, pero en este caso el techo, digamos, de cristal de la, de la palmilla, podría ser, ¿no? Sí, bueno, eh, bueno, buenos días a todos. Eh, encantada de ver y esa juventud tan bonita de, de la Palma Palmilla, que para arriba, ¿eh? No os quedéis abajo, para arriba y a luchar. Eso es lo primero, que lo tengo que decir. Y bueno, en mi caso, el, el pertenecer un poco a la etnia gitana, mi madre es mestiza, que está por ahí, chana. Okay, <risa> y mi abuela, yo soy cuarterona, pero al tener la piel tan blanquita, no, no se me notaba tanto. Sí es cierto que cuando yo lo decía, se quedaban un poquito así como mirándome de, re, de, re, de, re, de reojo, ¿no? Como y esta gitana y tuviera como la dejemos por aquí a ver qué ocurre y, y sí había esa, ese pequeño rechazo pero lo importante y yo siempre lo digo es luchar con actitud es decir estar orgulloso de lo que eres y de dónde eres sin, con humildad sin más prejuicio ni más historia únicamente yo decía soy de la palma mi abuela gitana y tengo descendencia gitana sin más no, hay, no creo que haya que darle tanto bombo, tanto para lo bueno como para lo malo, es una actitud, es igual que si yo fuera rubia o tuviera una verruga en la nariz o yo qué sé, un juanete en el pie derecho, no pasa nada, eh, he nacido así, soy así, punto. Correcto, correcto. Pues fíjate, Alicia, que viene justo al lado a Cautar. A mí, no sé si habéis fijado en el documental, cuando Cautar toma la palabra y cuando dice «soy mujer, soy musulmana, he estudiado», levanta la cabeza. Y me encanta, porque lo hace de manera absolutamente natural, como «¿qué?». Y creo que ella, bueno, que aquí todos son un ejemplo de esa actitud de «no me conoces, no me juzgues». ...cuéntanos un poquito de... ...así es, en primer lugar muchísimas gracias... ...por haberme invitado y además por haber formado parte... ...de este documental tan necesario... ...tan necesario porque desafortunadamente es así... ...recalco muchísimo lo de mujer musulmana... ...porque desafortunadamente... Eh, ...no hay que irse tan lejos como en las redes sociales... ...que actualmente están al alcance de todas las personas... Eh, los memes asociados con el Islam o la mujer musulmana siempre van estereotipados, siempre van manchados de una etiqueta de estigma que las hace sentir como sumisa, como mujer, eh, no tradicional, pero en el sentido de no avanzada en la sociedad. Entonces, por eso yo con total orgullo, ahora, como decía antes ella, a mí me costó muchísimo reconocer y decir y aceptar que yo vivía en la barriada. Pero llega un momento en el que dices, ostras, ¿te estás dando cuenta de que tú eres un ejemplo contradictorio a las ideas que la sociedad tiene hacia ti? Pues entonces esto lo tengo que utilizar de alguna manera. Pues tan simple como aceptarlo. ...o sea, es tan simple como aceptar que eres una mujer musulmana... ...de origen inmigrante y que ha llegado donde está... ...gracias a los valores que se han inculcado desde casa... ...y de muchas actividades desde pequeña que se han hecho desde la barriada. Aprovecho para decir que Carlos <ríe> eh, forma parte de mi infancia... ...yo estudié en el Cerro Coronado... Yo vine desde Barcelona con los ocho años, entonces eh, hacíamos actividades extraescolares lúdicas en la ludoteca del Centro Ciudadano Valle-Inclán. Y Carlos lo reconocí un día saliendo del, cerro, del Centro Ciudadano, porque soy trabajadora social y he estado dos años trabajando en el Centro Ciudadano de la zona. Entonces un día lo vi y le dije... Carlos, me acuerdo de ti. Formas parte de mi infancia porque en la ludoteca tú estabas animándonos con muchas preguntas, reflexiones, que de verdad que a día de hoy me sigo acordando de ellas. Pienso que son acciones muy necesarias que te hacen pues, reflexionar y pensar cómo quieres orientar tu futuro. Así que gracias, Carlos. Pues mira, que justo hablaba ahora mismo Cautar precisamente, de lo importante que es hacer vida en el barrio y de participar en, la, en las actividades que nos proponen las distintas asociaciones, ¿verdad? Pues hay una persona, que es de estas que no hemos podido subir a, aquí a la, a la mesa, que se ha apuntado a un bombardeo, o sea, a un bombardeo que crea un equipo de baloncesto, ¿vale? Entonces, y quiero que… mamá mmm, un equipo de baloncesto que estaba… In broda, en aquel momento... ...que la apoyaba, que en paz descanse... ...o sea, que, que sí que lo movieron bastante... ...o sea, Cristina, quiero que me cuente... ...ahora te pones de pie, por favor... Porque te vea todo el mundo. ...que me cuente eso... ...¿cómo ves tú de importante participar... ...en la vida del barrio? Muchísimo, porque creo que hay mucha gente... ...que tiene voz, que tiene ideas... ...pero no, no ...cuando está en un barrio humilde... ...que además se dice, toda la gente es muy trabajadora... ...pues por norma general no se tiene tantas aspiraciones... Yo era una persona que no tenía límite, no tenía fin, y entonces me encontré con herramientas que gracias que teníamos esas herramientas, como el proyecto hogar, como la ludoteca, como así, con Marisa, así que Marisa para mí ha sido, vaya, muy importante también, no sé si estará por aquí. Y nos daban esas herramientas en las cuales nos decían, propone ideas, que no hay límite. ¿Vale? Pues no hay límite. Pues vamos a proponer ideas. Vamos a la mesa de juventud, vamos a todos estos talleres, vamos a hacer... Bueno, es que hay tantas cosas que hemos hecho. Por ejemplo, a través de con los niños, hicimos, hacíamos Halloween, nos íbamos al hospital, hemos llegado y al hospital de Málaga hasta con los niños en el hospital y hacer eh, cuentacuentos. O sea, son tantas cosas que se ha hecho. Y lo del baloncesto, pues, ¿qué hacemos las mujeres? ¿Que no hacemos nada? ¿Qué proponemos? Y yo siempre he jugado fútbol y estaba ya un poquito... Cansada del fútbol, porque además eh, sé de La Palma y encima ser mujer, era como tú que haces aquí, ¿no? Y tenía ganas de probar baloncesto, así fue un poco la idea. ¿Y por qué no hacemos un equipo de baloncesto femenino? Ah, pues bueno, ¿y cómo lo haríamos? Pues yo busco gente, se busca gente y se, se va comunicando. Se comunica, se nos dejan un campo de fútbol en el colegio, el Galvez, bueno, el, el que ahora es la junta no está el distrito, la zona del distrito. Se, ¿cómo se llama? José, Macías. José Macías, exactamente. Y se nos deja jugar, eh, se viene en broda y nos dice, os vamos a financiar con un equipo, un, una equipación, qué guay, <ríe> hasta que nos ponen entrador y competimos, competimos. Y la verdad es que fue un proyecto muy, muy chulo, que se fue un poco perdiendo en el tiempo, pero que fue una experiencia brutal. Y jugar con gente del barrio y niñas que, que estábamos ahí todos los días, porque además cuando ya compite es muchas veces en semana, que no es algo ocasional. <ríe> fue un poco así. Muchas gracias. <risa> no. Pues, mira, hablando también de eso, pues de lo que estamos hablando hoy, de barrio, eh, hay otra persona que estaba también sentada, que mmm, hay una cosita, si habéis fijado en el documental, hablaba de cómo ella había incorporado a su vida eh, los valores que le aportaban, y que había su experiencia vital y su experiencia profesional con los niños, le había hecho ver que eh, había ciertas cosas que tenía que casi que mmm, ponerlo en su piel para, para transmitirlo y desechar aquello que creía que no le aportaba. Así que, Toñi, ponte de pie, guapa. Bueno, yo creía que me libraba, pero no, no, veo que no. no. Esto yo tengo mis cositas, me las guardo. Eh, hemos empezado todo pues dando gracias, yo no quiero empezar de forma distinta. Creo que se ha hecho una gran labor. Eh, la gente que vino a grabar fue magnífica. Eh, me sentí muy a gusto. No recordaba que hubiese dicho tanto porque hablaba desde el corazón. Voy a intentar hacerlo aquí también. Eh, es verdad que el. ...el barrio está integrado en mi dimensión personal... ...y, y actualmente en mi proyecto de vida... Eh, ...yo me levanto todas las mañanas con, con ilusión... ...porque estoy en el lugar que me gusta estar... ...que he tenido esa gran suerte... ...y porque, bueno... ...ellos son los que a mí me mueven... ...los niños de nuestro barrio... ...¿por qué me mueven los niños del barrio?... ...bueno, pues yo creo que porque he tenido también referentes... ...del barrio... Que, que han hecho ver, ver en mí que el futuro está en ellos ¿no? el, el documental yo estaba ahí, estaba emocionada han sido mucha, muchas sensaciones las que he vivido eh, emociones muy distintas ¿no? eh, me han salido reflexiones también todos destacábamos la importancia de la primera escuela que es la familia y todos hemos hablado de los maestros que hemos tenido de los colegios y, ...y bueno... ...se ha visto ahí muy reflejado... ...nos faltan recursos... ...nos faltan estrategias... ...nos falta entusiasmo, ilusión... ...¿para qué?... ...pues para que todos los que están aquí... ...que son de La Palmilla... ...yo también... ...sigo siendo de La Palmilla... ...a todos lados siempre... ...nunca me ha dado vergüenza... ...porque mi identidad es esa... ...actualmente... ...estoy más tiempo en el barrio... ...como Eva... ...que, que fuera de él... ...y mis niños... ...forman parte de... ...importante transmitir que hay otros tipos de valores... ...que son necesarios... ...para ir creciendo... ...que hay que ser agradecidos, ...que en el barrio hay muchas cosas que no nos gustan... ...y que las tratamos a diario... ...pero que va a depender de nosotros... ...el, el darle otro giro... ...y, y bueno pues... En, ...en ello estamos... ...seguimos luchando pues, por un barrio magnífico... ...y, y esto... ...y esto... ...hace ver que en el barrio La Palmilla... ...hay mucha gente apañada... ...yo me he identificado mucho con lo que has dicho... ...porque me estaba acordando de compañeros míos... ...que son policía... farmacéutico, administrativo, ...y no solo titulaciones... ...también hace falta fontaneros... ...electricistas, que también los hay... ¿eh? ...pero ante todo... ...buenas personas... ...y ese es el primer título que tenemos que conseguir... ...y ese es el primer título que yo hablo a diario... ...con, con, con todos ellos, los que están ahí... ...que son parte de mi motor... ...de, de vida... Tony apuntaba, y lo apuntan, como habían dicho, ha comentado ella, eh, la importancia de las familias, ¿verdad? De, de lo que tenemos en casa y de cómo ahí está la, la primera semilla que hay que, que plantar. Y mmm, una, mmm, otra persona de las que participan eh, y que hace mención a esa familia, y además era una familia muy numerosa… Que, que son ejemplos también de cómo las adversidades eh, hace que una familia que tiene un núcleo importante y bien asentado tira para adelante unida. Y yo quiero que Fernando, que me mira y se ríe como diciendo ya está, ya me pillado, eh, nos cuente cómo, cómo es de importante la familia y cómo que Fernando... ...y ahora igual que Antonio... ...igual que Israel... ...que está ahí sentado... ...que tienen su empresa señores... ...que lo habéis visto ¿verdad? ...otro ejemplo... ...de lo que hemos dicho... ...de superación y de que si quiero... ...pues puedo... ...o lo tendré más fácil... ...pero esa familia... ...Fernando ¿qué tienes que contarme? ...que está ahí Carlos también... ...que oh. es tu hermano... <risas> ...buena... ...primero voy a daros las gracias también... ...por lo que ...que bonito... ...me parezco a Gerard Butler... ...es el actor... Ya me ha llamado Antonio Bandera para la siguiente película. <risa> Mirá, yo, muchos nos conoceréis, al Lolo del Furbo, a mi hermano Carlos, a mí, yo soy el ocho de nueve hermanos. Cuando tenía ocho soñito, por desgracia, se murió mi madre y a mí me criaron mis hermanos. Mi hermano Carlos, mi hermana Leli, pues todo. Lo primero que me acuerdo es una anécdota que un día iba sin camiseta por la calle en verano, allí en la plazoleta, y mi hermano me dijo, ¿tienes camiseta? Sí, pues póntela. Respeto. A un hombre mayor le dije, ¿por qué tú? me dice, no, usted. Respeto, respeto, respeto, estudiar. Eh, somos de la palmilla. Voy a mencionar una cosa que a lo mejor... Aquí estamos todos, estamos todos diciendo que si somos abogados, que si estudiamos para no sé qué. Eh, en La Palmilla hay mucha gente que se busca la vida. Eh, todos, en La Palmilla no, en, en general en el mundo, todos no podemos estudiar o todos no tenemos la capacidad de estudiar o de ser simplemente fontanero. Yo soy pintor, mi padre era Pedro el pintor. Yo he entrado en el 90% de las casas de, de La Palmilla. Carlos, hemos empapelado y hemos blanqueado y todas estas cositas y hay gente que se dedica puede a buscarse la vida, a vender cositas que no se deben de vender, a hacer cositas que no se deben de hacer y también debemos de respetarlas e intentar, ustedes que podéis, ayudar a cambiar eso, que es muy difícil ¿eh? porque una vez que se entra en este mundo es muy fácil ganar dinero y también tenemos que acordarnos de ellos, porque forman parte de nuestra palma de palmilla. ¿Vale? Daros las gracias. Eh, os voy a decir una cosa, yo tengo amigos futbolistas. Conmigo está en Díaz, este que está en el Madrid. Tengo, por ejemplo, un amigo mío es Fernán Edelbán, que es de un crack, mira todo lo que aguanta y está lo mujer. Y tengo amigos que están en la cárcel y son amigos míos. Y no porque estén en la cárcel no van a ser amigos míos. Y, y seguro que la mayoría también conocéis algunos así que por mi parte daros las gracias por, por todo aquí está mi familia que la he traído para que lo vean y mira, mi Fernando es futbolista profesional de Furozala y profesor y mi hija está estudiando pedagogía mi mujer es asistente de clínica y yo pues tengo una empresilla y soy un trabajador como todos ustedes muchas gracias Está justo al lado, está justo al lado de Antonio, que agacha la cabecilla, no te dé vergüenza. <ríe> muy breve, Antonio, sí es muy breve, si es que yo no, me, no puedo evitar que habléis todo, por Dios, que me vayan, <ríe> por favor. Solo pues quiero que, que, aunque ya lo han visto en el documental, pero que le eche que es vuestro día, el día del hoy Soy poco de hablar, ¿sabes? Todo muy bonito. Agradecido todo el esfuerzo que hacéis. Muchas gracias. No, no te puedo decir más. Muy Pero bien. bueno. Venga, ya el último que me queda de los que están ahí es Israel. Bueno. Bueno. Que además estamos muy cerquita, que tiene un restaurante maravilloso aquí, aquí al lado. lado aquí al lado está. Al ladito, ¿vale? <ríe> <ríe> Estáis todos invitados. Ante todo, dar las gracias por dar visibilidad al barrio, a todo Que si es bien, bien sabido que estamos muy estigmatizados, que se sabe... Bueno, no está bien bicho Si eres de fuera del barrio, no estamos bien bichos normalmente. Pero bueno, por suerte se va cambiando, se va... No sé cómo explicarlo. Poco a poco se va... Mejorando ese aspecto, yo como he dicho bien en el vídeo, si, si bien he vivido mucho fuera del barrio también por mis amistades, tú cuando eres pequeño y le dices que eres de palmilla a palma, tus amistades no quieren ir, no venían, le tienen miedo, hasta que tú bien le demuestras que allí no, no te come, no te muere nadie, es un barrio normal, poco a poco se va viendo. Y no sé qué más decir, así... No sé, estoy muy nervioso. Estupendamente. Muchas gracias muchas gracias a todos, que sé que ha sido un poquito ataco a mano armada, pero lo tenía que hacer así para que no ahí. Eh, me falta por intervenir una persona que a la cosa hecha lo he dejado para el final. Porque hemos hablado de la educación en casa. De, Eva nos ha contado la educación desde el barrio y Toñi, por ejemplo, ha apuntado la importancia de la educación en las escuelas. ¿En qué papel juega la escuela en nuestra construcción de individuo, como, como individuo? Que muchos que estáis aquí pues lo sabéis porque sois profesores y porque trabajáis con, con el futuro, ¿verdad? Entonces, sí que me gustaría conocer la, la opinión de Pepe López, que ha sido director de, del colegio, colegio Galvez Moll, perdón, los nervios también a mí, eh, que me nos comentara qué papel juega la escuela y cómo crees, porque aquí hemos escuchado también gente que ya hace años que dejó el colegio, pero desde tu perspectiva, desde tu experiencia, desde tu, con tus charlas con el resto de compañeros, ¿cómo crees que ha evolucionado la, la educación en estos años? Bueno, pues en primer lugar, eh, agradecer que hayáis puesto el foco, que hayáis puesto a la luz pública eh, la, un barrio normal. Criticar es fácil, lo difícil es hacer. Y el colectivo docente ha hecho mucho por el barrio, si bien ha permanecido casi siempre en, un, en una segunda posición. Nuestros centros han sido centros muy familiares, no hay mayor pobreza que la pobreza cultural. Y ahí es donde eh, los maestros pues, hemos intentado de ir rescatando a esos niños y niñas que se sentían a gustos. Para mí era un orgullo que la mayoría de los niños y niñas del colegio iban solos al colegio. Nadie les tenía, se levantaban solos, se, se vestían e iban al colegio porque estaban a gusto. Y nosotros hemos intentado de visibilizar ...ante el resto de, de, de la ciudad, pues los niños de Palma-Palmilla. Los niños nuestros no iban a los colegios a entretenerse, iban a educarse... ...y realmente pues han sentido eh, un apego hacia, hacia los centros. Eh, me siento muy contento de que la mayoría de los que habéis hablado... ...pues recordáis con cariño vuestra estancia en los colegios... ...realmente eh, la, la figura de los profesionales... ...que han desempeñado su labor en Pana Palmilla... ...es de, si le ponemos nota, de 10... ...realmente eh, después, posteriormente... ...se han ido eh, mejorando la figura... ...con los puestos de carácter singular... ...con que hubiese una voluntariedad... ...Toñi hacía mención que ella está donde quiere... ...pues hoy día eh, los maestros de Palma-Palmilla están donde quieren diseñar, desempeñar su labor... ...y eso es fundamental porque realmente trabajan más a gusto. Los niños, los niños son niños, pero niños donde, donde prima es la familia... ...y las familias se han integrado en los centros de Palma-Palmilla. Eh, es muy normal que acudan a los centros con total normalidad no es el miedo a que venga el padre, venga la madre, el padre y la madre van de motu propio o porque lo hemos llamado, porque son parte fundamental en la formación de esos niños y eso es de, es de, es de agradecer. Yo recuerdo al principio, eh, cuando sacábamos a los niños, recuerdo a una granja, a una granja escuela que se había montado en, en la Misericordia, eh, los niños pasaban tres días allí y la primera sorpresa decía, una cama para mí. O sea, se extrañaban de que fuera una cama para él solo. O agua caliente sin casillo, O sea, fijaros a dónde me estoy remontando. Porque es que detrás de esos bloques, pues había muchas realidades sociales. Y esas realidades sociales, la escuela ha ayudado también a, a normalizarlas. Se le ha abierto los ojos a muchos niños que se han sentido partícipes de que su esfuerzo era fundamental para llegar a hacer algo. El que tenga, haya médicos, el que haya trabajadoras sociales, el que haya per, eh, profesiones de todo tipo, pues hombra a un barrio donde se ha estigmatizado demasiado, donde se ha generalizado el rechazo ante situaciones concretas. Fue un boom la entrada de la droga en el barrio, fue un boom la entrada de la inmigración, sin embargo, sobre, eh, eh, eh, se sobrevive, se, se adapta y se da normalidad a cosas cuando se les saca de contexto. Es, por eso digo, es muy orgulloso las familias con las cuales nos relacionamos y que valoran la labor de, la, de los colegios y, y los institutos. Y todo eso es algo, de la, de, digo, de lo que me siento orgulloso. Han sido 36 años yendo todo, todos los días... Al barrio y participando en la actividad del barrio. Un barrio que no solo han sido los colegios, han sido los servicios sociales a través de los, de los programas que desarrollaban, han sido las ONG que han ido sumándose a la labor que se realizaba. Yo creo que no había un barrio donde tuviera más organizaciones que dieran apoyo escolar. Y todo eso los niños lo han valorado y lo han puesto, eh, lo, se han sentido orgullosos de todo ello. Y no sé, me queda añadir más. Pues. Gracias. Eh, quería añadir una cosilla, porque mm, es verdad que todo lo que hemos visto es, tiene que ver con el esfuerzo. Mm, tenemos que entender que tanto los profesores, las entidades, los servicios sociales, todas las personas que trabajamos en el barrio sabemos que… Y los niños de esta barriada y la familia sabemos que hay cosas todavía que tenemos que cambiar y hay muchas cosas por las que luchar todavía, como en cualquier barrio, pero hay cosas que no nos gustan. Cuando trabajamos con los niños, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Toñi, tenemos que saber elegir en qué barrio queremos vivir y también ...que el cambio venga por nosotros mismos... ...no solamente por las personas que trabajamos en el barrio... ...sino por los propios vecinos del barrio... ...y conseguir esta barriada que todo el mundo quiere. ¿no? Y, y eso se lo tengo que decir a los niños... ...que ellos son también protagonistas... ...y lo hacemos en la ludoteca muchas veces... ...¿qué no nos gustas del barrio? Pues esto, esto y esto... ...pues el primero que lo puedes cambiar eres tú. Primero, no hablando mal de tu barriada... ...no diciendo... En la barriada, bueno, pues hay muchas cosas que ocurren mal, pues promocionando lo que nos gusta, ¿vale? Y luchando por ello. Así que entre todos podemos conseguir muchas más cosas, ¿de acuerdo? Me gustaría dar muchas gracias también a todos los directores que nos acompañan, como Pepe, que han estado en, trabajando toda la vida, como Julio, Tomás, Ana, que han estado trabajando toda la vida en el barrio y que bueno, ahora están en otros lugares, pero creo que ellos también llevan aquí la palma en el corazón, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias a, a todos. Vamos a ir eh, poniendo el, el punto final a la, a la jornada, pero eh, la persona que... Va a ser la encargada de poner la guinda al, al día, va a ser, si no le importa, eh, subir un momentito, a eh, Francisco Javier Pomares, que es el concejal del área de Derecho Social, Igualdad, Accesibilidad Política, Inclusiva y Vivienda y presidente de la Junta de Distrito Palma Palmilla. Muchas gracias a todos. Bueno, que… Muchísimas gracias. Hoy toca dar las gracias a muchísima gente. Gracias por, por venir, gracias a todos los colegios que había asistido que a los profesores y a los directores por traer a, a los chicos de este esfuerzo. Creo que ha merecido la pena. Esto es un material, además, que vaya a poder trabajar en el aula y trabajar en el colegio, pero creo que está bien y era nuestra intención que estuviera. Gracias a los directores, a, a los antiguos directores que estáis aquí, mucha gente y, y profesores. A las entidades sociales que estáis aquí, que trabajáis todo este tema educativo también durante todo el año, ¿no? En las actividades extraescolares que hacéis con los chicos, y las chicas del barrio, complementando lo que hacen los centros educativos. Agradecer sobre todo a mis compañeras del equipo de, de, de, del ayuntamiento, que aquí están Lorena Doña y Rosa del Mar Rodríguez. Bueno, algún día también podéis decir el equipo de gobierno. Pero con, a mis compañeras que, concejalas que han querido estar aquí acompañándonos, a mis consejeros también de, de, de los distintos Partidos que están aquí también de, de, del distrito que estamos diciéndolo todos que nos ha gustado mucho y a todo el equipo de, del área y de, de los servicios sociales que están aquí a la gente del distrito a Carlos a, los, a la gente de proyecto hogar bueno muchísima gente se ha volcado aquí para que esto fuera posible ¿no? y, y bueno y sobre todo a la empresa a la madre de Vitel porque cuando nos reunimos con ellos ellos nos dijeron jo, lo que está saliendo es que era así. Bueno, nosotros le habíamos, le habíamos cargado un tema educativo sin darle muchas pistas, pero la idea era buscar gente que tenía referencias educativas y de alguna manera vosotros tuvierais una, alguna referencia no solo los famosos de por sí, el, el que canta, el que baila, el que juega al fútbol, que efectivamente también son referentes, pero tener otros referentes, ¿no? gente que, que ha pasado esa historia. Entonces, claro, cuando ellos han trabajado esta historia, cuando han puesto la cámara, cuando efectivamente se han encontrado con esta movida, porque dicen, bueno, es que será un documental precioso y, y una historia. Fijaos, chicos, que lo más importante que todos ellos decían, estos diez grandes personajes, decían lo felices que eran cuando tenían vuestra edad. ¿Eh? El recuerdo tan bonito que tenían cuando estaban en el colegio. Los felices que eran en ese momento por jugar con los compañeros, lo que estaban aprendiendo por lo que estaban en casa. Es decir, fijaos que cuando uno se hace mayor, es decir, ¿cómo recuerda ese aspecto? No es que te vuelvas más hábil, más maestro, yo creo que nos volvemos más alumnos con la edad. Entonces, eso es lo que hay que transmitiros, que aprovechéis este momento, que estáis en lo mejor de vuestra vida, que estáis en los colegios, que es donde mejor se pasa, que disfrutéis el momento, disfrutéis de los compañeros, de la educación, del patio del colegio, de las actividades extraescolares, de, de, de la gente que os rodea, de la familia, de verdad, vivirlo, recrearlo, disfrutarlo, que es vuestro momento y que nadie, nadie, ni por los prejuicios, pues, ni por el tipo, ni nadie os puede quitar ese momento y estregarlo lo que os da la vida. Y sobre todo, gracias a, a las diez personas que os habéis desnudado. No sabéis lo importante que esto para el barrio, yo creo que es muy fuerte, porque es difícil encontrar gente que sea capaz, tan valiente como vosotros, de desnudarse y contar su historia, ¿no? Pero que para ellos y sobre todo para los que trabajamos en el barrio porque envían las cosas, esto es lo que nos da vida, esto es lo que hace que, que, que tengamos ilusión, ¿no? Historias de vida, historias de vida reales, no inventadas, historias de vida reales. Vuestra historia es preciosa y vosotros sois maravillosos. Y vosotros sois gente sencilla que se vuelve extraordinaria simplemente cuando le cuenta a la gente cómo ha vivido y lo que soy hoy en día. Muchas gracias por ser palmiero. ¡Y viva la palma, Palmilla!